que ver los instrumentos de evaluación, cómo somos, ¿eh? Ay, mira, no me hables, que estoy temblando a ver con quién me toca trabajar en la próxima obra. Pues como te toque con el diario de aprendizaje, prepárate. ¿Por qué? ¿Has trabajado con él? Sí. ¿Y qué tal? Ay, chica, pues muy profundo, todo el día reflexionando. ¿Qué he hecho? ¿Con quién lo he hecho? ¿Para qué lo he hecho? ¿Qué he aprendido? ¿Qué dificultades tengo? Muy filosófico. Madre mía, se te haría eterno. Vaya tostón. Ay, ya lo creo. Si no fuera por él, hubiéramos terminado la obra muchísimo antes. Aunque eso hay que admitirlo, que el chico tiene muy claro en todo momento qué ha aprendido y qué dificultades tiene, cómo se para a reflexionar después de cada tarea. Claro, si es que al final la metacognición es clave, tanto antes como durante como después del proceso, para aprender a aprender. ¿Y tú? Pues mira, mmm, yo el otro día estuve trabajando con el portfolio. No. Sí. ¿Y qué tal? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Toda la obra recogiendo cosas. Y cogía esto, y ahora hacía una foto de aquello, y ahora hacía una copia de lo otro. Toda la obra recogiendo. Y él dice que es para recoger evidencias de aprendizaje, pero yo creo que tiene síndrome de diógenes o algo porque lo suyo no es normal. Desde luego que no. ¿Y luego qué hace con todas esas cosas? Bueno, lo recoge, lo ordena, lo clasifica, lo comparte... Ah, bueno, eso está bien. Así hay evidencia en todo momento del proceso de trabajo seguido. No está mal. Ya, sí, sí, eso hay que reconocerlo. Bueno, yo ya estoy preparada, ¿eh? Para cuando me vuelvan a llamar para otra obra. He estado repasando mis aspectos a valorar, mis niveles de desempeño, mis descriptores... Ay, si es que eres tan clarita... Contigo se sabe a qué atenerse desde el principio. Se marca cuáles son los aspectos a evaluar y todo el proceso de aprendizaje queda guiado. No hay sorpresas de última hora. Ay, no. Bueno, ¿y tú que eres tan visual con esos colores? Ah, pues sí. A mí, de un solo vistazo, digo claramente qué es lo que hemos evaluado, si lo hemos conseguido o no. Y yo, al igual que tú, Sirvo para evaluar el trabajo individual, el trabajo de grupo, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Más apañado que un jarrillo lata. Ah, si es que eres tan bonita. Ay, pues anda, que tú actualmente eres la reina de la oh. evaluación. Que te llaman para evaluar cualquier cosita. Anda, calla. Si sí somos muchos compañeros. Bueno, están tus primas, muy majas ellas. Sí, las listas de comprobación. Que sirven para comprobar si se han cumplido o no los ítems propuestos. Y las escalas de valoración. Mm, que en un rango nos marcan el grado de consecución de los objetivos. Ay, y muchos más, Y si es que somos una gran familia. Mm. Hay que ver cómo está cambiando la educación. Pues sí.